ustedes, Iván Marín. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel, estoy aquí con Iván Marín en el Teatro Santa Fe. Más de 15 años de comedia, dos meses aquí presentando con los ojos cuadrados. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está? Hombre, estoy muy, muy contento, muy agradecido por, por el éxito que está teniendo esta temporada, que... Ahora se nos extendió gracias a la forma en la que la han recibido los capitalinos. Iván, eh, ¿hasta cuándo va esta temporada? ¿Ya, ya sabe? O? Eh, bueno, ahora con la extensión que tenemos vamos hasta la segunda semana de abril, si no estoy mal, eh, vamos a estar. Sí. Ah, bueno, Iván, ¿y cómo lo ha cogido el público de en esta temporada? Pues, pues yo procuro no dejarme coger mucho por parte del público, pero pero no, se han, han sido muy amables, precisamente por eso hemos tenido que extender la temporada, porque todo ha resultado muy bien, a Dios gracias. Aparte de la temporada que con los ojos cuadrados en el Teatro Santa Fe y eh, yo que usted se mueve mucho por las redes sociales Que no deja de montar videos en Facebook En Instagram, eh, el canal de Youtube Que lo tiene también con otros compañeros Comediantes eh, Que tiene un nombre muy particular eh, Pues quiere que nos hable un poquito de eso Bueno, eh, yo... Yo soy muy inquieto creativamente, entonces por eso como que siento esa necesidad imperiosa de, de estar haciendo cosas en todo sentido. Yo creo que sí soy medio workaholic en el, en el asunto de la creatividad, entonces eh, por eso me gusta buscar distinto tipo de proyectos, el estar generando además cosas para, para, para los seguidores, la gente que está bonita conmigo, creo que ay, se merece cualquier sonrisita que le pueda sacar con alguna de las pendejas que hago, eh, por ejemplo, en las redes sociales. Eh, aparte de cinco minuticos más, que es el canal, eh, también acabó temporada en nada más y nada menos que en Comedy Central con La Culpa es de Llorente. Eh, eso, pues es un trabajazo y pues, nos cuenta un poquitico también de eso. Pues, hombre, hace, creo que es la primera vez que utilizan la palabra trabajazo en una entrevista conmigo, pero eh, eso, eso hace memorable este momento. Eh, no, indudablemente. La Culpa es de Llorente es tal vez uno de los proyectos eh, en los que más, más me he sentido, pero de verdad, relajado y divertido. Me lo, me lo gozo demasiado. Hemos terminado ya la primera temporada, que gracias a Dios fue todo un éxito a todas las personas que, que la disfrutaron y que la apoyaron. Entonces, esperamos muy pronto tener notificación de la segunda temporada de La Culpa es de Llorente. Ah, yo le iba a preguntar eso mismo, si la segunda temporada había algo, pero... Aún no, pero la tenemos de un ala, como dicen por ahí, ya, ya está de un ala. Está ahí, está ahí pegadita. Ah, bueno, Iván, entonces, pues por último quisiera que, que invitar acá... A todos los bogotanos que están conectados en BogotalaCarta.com a que, a que lleguen aquí al Teatro Santa Fe, a este buen parche, que, que les dijera cómo es la vuelta. Bueno, eh, vean, los esperamos acá de jueves a sábado en el Teatro Santa Fe. Eh, todos los jueves y viernes a las 8 de la noche y los sábados a las 8 y media eh, para que disfruten de un show que se llama Con los Ojos Cuadrados. Eh, vengan, vengan, porque en serio eh, les garantizo. Por Chuchito que aquí lo hacemos reír. Si no yo, el telonero. <risa>